Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo ahí donde me estés viendo y escuchando. Espero que tengas un gran inicio de día, o de tarde, o de noche. Da igual que tengas un gran momento. Hoy quiero hablarte de cómo puedes ganar hasta 9 dólares por email con tu canal de YouTube. Para hacer esto vamos a promover ofertas CPA, que es algo que me han pedido mucho, trabajar ofertas CPA, que es... Coste por acción, si no lo habías oído nunca, es cuando un usuario hace una acción concreta y a ti te pagan por esa acción concreta que ha hecho ese usuario. Por ejemplo, si tu oferta de CPA es porque alguien entregue un email, cada que una persona X ponga un email en un sitio a donde tú le diriges, tú te ganas un dinero. Eso es CPL para oferta CPA, CPL es cost por lead, coste por lead. Vale, Y vamos a ver cómo puedes hacer esto de una manera muy sencilla con tu canal de YouTube. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Si es la primera vez que estás aquí, quiero que sepas que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal encontrarás videos semanales de herramientas de marketing, negocios online, cómo ganar dinero desde casa y todo este maravilloso mundo de generar ingresos por internet. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en cómo puedes ganar hasta 9 dólares por email con tu canal de YouTube promoviendo ofertas CPA. En mi caso, en este caso, para este ejemplo que yo he hecho y que estoy trabajando, es con ofertas CPL u ofertas SOI. Las ofertas SOI son eh, ofertas donde un, una persona tiene que dar su email a cambio de algo más sin necesidad de comprobar el email. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Para trabajar este tipo de ofertas, yo voy a utilizar la red Max Bounty. Es una red CPA con mucho tiempo en el mercado, muy sólida, que tiene bastantes ofertas de tráfico soy Por ejemplo, voy a poner aquí Ser Options y vamos a ponerle tipo de tráfico, todos estos, categorías. Todas sus categorías. Vamos a ponerle algo que sea email submit. ¿Ves? Es este. Y le voy a ir a search. Y me van a aparecer todas las ofertas que van a pagar porque la gente envíe un email. Como ves, los pagos son interesantes. Dos dólares, un dólar, dos, dos, uno, tres, uno, dos, dos, uno, dos. Voy a ver si lo podemos poner por el, el rate más alto. 3,80. 2.80, como ves es bastante interesante, ¿vale? Todas son simplemente porque una persona ponga un email en una página y tú ya te ganas ese dinerito. Para este ejemplo, es el que yo suelo trabajar, voy a ponerte Astrología, Astrology, y lo voy a dar a Search. Te voy a buscar las ofertas de Astrología, que aquí, aquí son 2 dólares por lead. Cada que una persona vaya a esta página a la guía de astrología, yo me voy a ganar dos dólares, ¿vale? Le voy a dar clic aquí y me dice que los usuarios pueden enviar su email para conseguir gratis su horóscopo y entran para ganar mil dólares de por vida. Me dice aquí además que me paga dos dólares por cada persona que meta su correo electrónico, ¿vale? contextual, display, social, social quiere decir que me deja hacer por redes sociales, yo estoy aprobada, 100 por día para Estados Unidos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, me pone la página, la landing, si la quiero ver, le doy clic, me la va a abrir, bueno, está mal porque no estoy en el VPS, le voy a dar esta otra, ahí está, horóscopo gratuito de la astróloga BTA, bla, bla, bla, y juega con tu número de la suerte, además, para bla, bla, bla. Ese es de Astrology Guide. Esa es una. ¿vale? Hay más, pero bueno, vamos a suponer que voy a trabajar esta oferta, Me voy a ganar 2 dólares por cada lead. Hay más mmm, que pagan mucho mejor, pero vamos a poner de ejemplo esta. 2 dólares. Voy a ponerte otro ejemplo, Search Campaigns, que no es solamente de, de Soy. Voy a poner Astrología nuevamente. Astrology. Astrology. Search. Y una que yo he promovido hace tiempo que me ha ido muy bien es esta, Kazamba. Pero aquí, ojo, porque me dan hasta 100 dólares por cada lead. Y mira qué conversión, 0.50. Súper altísima, 100 dólares. Cada que una persona tenga una consulta aquí en Kazamba, yo me voy a ganar 100 dólares. ¿vale? Eh, ¿Cómo voy a hacer esto si uso mi canal de YouTube? Muy fácil, fíjate que estaba la otra día de astrología, que ya lo hemos visto, de dos. Y luego de 2.50 dólares esta otra que es My Astro Revenue. Voy a poner Maestro revenue ¿Ves? Es esta. Que está muy bien también. Vamos a ver la landing. Tú los tienes que enviar aquí. ¿Vale? Y una vez que estén ahí, pues ya... Ya tú te ganas los dineritos. Soy. Quiere decir que simplemente tienen que poner su correo electrónico. Facilísimo. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues entras aquí, le das Bill Tracking Link, Le vas a decir que es social. Te va a poner aquí... Yo le voy a poner un Rolling, que es plano. Tú le vas a poner SubIDs, -E en mi caso le voy a poner YT, que es YouTube. Y le voy a aplicar los IDs. -E y aquí tengo mi enlace. Este es mi enlace, lo voy a copiar. Y me voy a ir a ByteLee, Y en Byte.ly, fíjate en los pasos que estoy haciendo, ¿eh? para que no tengas ningún problema. En Byte.ly lo voy a hacer chiquito. Le voy a crear uno nuevo. Ahí está. No le voy a poner nada más. Y lo copio. Y lo voy a poner en un blog de notas. Ahí está. Entonces lo primero que hice fue. Elegir una red. Para mis ofertas. En este caso fue. Max Pounty. Max Pounty. Vale. Luego de haber elegido. Elegir la oferta. En este caso fue astrología. Astrología. Y vamos a poner que fuera. Esta que acabamos de poner. La voy a poner aquí. Ejemplo de mi astro. Lo voy a copiar, lo voy a poner aquí. Más fácil. Y le voy a poner que me paga $2.50 por correo. ¿Vale? ¿Qué más? Acortar el enlace. Con baile. Y es acortar, señora. Y voy a poner aquí mi enlace acortado. Y voy a copiarlo nuevamente, copy, me voy a mi blog de notas, lo pego y ya está. ¿Qué sigue? Pues sigue buscar un video para poner este enlace en la parte de la descripción. Yo me voy a ir a YouTube y en YouTube he puesto Astrología, ¿ves? Estas son las Insights por Astrología. Yo tengo instaladas un par de aplicaciones para YouTube que es el VidaIQ y el TubeBuddy. TubeBuddy es mi favorito sobre todos los demás. Te voy a dejar un enlace aquí abajo para que tú lo puedas ver y te lo puedas instalar gratis. Este también es gratuito, pero este yo únicamente lo uso para búsquedas de palabras clave. Y este para todo lo demás. Algún día, no lejano, te voy a hablar un poco de TubeBuddy. Bueno, fíjate que me voy aquí en Vida IQ y me pone que el término de búsqueda de astrología es de 12 millones de búsquedas al mes. La cantidad de, vi de visitas es de 828 mil visitas. Promedio de suscriptores de 27 millones, es decir, un montón. ¿Ves? Ahí está. Me pone astrología. Estas son las consultas relacionadas con la astrología. Las mejores palabras claves similares. Leo, weekly astrología, horóscopo y, en fin, más cositas, ¿vale? Y yo voy a buscar un video de astrología. Este, por ejemplo, mira, dice astrología por beginners. Cómo leer un, una carta de nacimiento. Tiene mil suscriptores, 160.000 visitas desde hace seis meses. Luego este es de hace cuatro meses, con un millón de visualizaciones, se llama Astrologer Guest, People Zodiac Sign Out, y este otro es una, una comediante muy famosa. Luego Astrología Avanzada por, para principiantes. En fin, desde hace seis años, hace un año, hace un año. Hay pocos, yo tengo oportunidad de hacerlo mejor que ellos. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues ya sé que Astrología para principiantes está perfecto. Entonces mi video va a ser Astrología para principiantes. ¿Cómo lo voy a encontrar? Sin problemas. Pues me voy a ir a Pexels, por ejemplo. Hay más. Pero este me da videos. ¿Ves? Videos. Astrology. Videos gratuitos. De los cuales yo no tengo que pagar derechos ni nada. Y aquí hay muchos videos. Si vemos que hay poquitos... Video 0, usuario 67, fotos 2. Me vuelvo a Astrología. Sigue habiendo cero videos. Como aquí no hay, me voy a otra. Que se llama Pixabay. Pixabay es otra de mis favoritas. Y vuelvo a poner Astrología. Y en aquí voy a poner Videos. Y ya están los videos. Estos son de Shooker Stock. ¿Ves? Sponsors por Shooker Stock. Estos no se tocan porque son de pago. Pero estos... Sí que son gratuitos. Mira, ¿ves este qué bonito es? Es precioso. 58 segundos. Esta, la Tierra, no me gusta tanto. Este. Este otro. Este también súper bonito para la gente que le gusta la astrología. Vamos a suponer que voy a elegir este, que este es bonito. Le doy clic. Y lo puedo descargar. ¿Ves? Son 15, casi un minuto. Le voy a descargar, Lab. lo voy a poner en esta definición o en esta. Siempre elige las definiciones más altas para YouTube. Le voy a dar descarga. Ya está descargándose sin problemas. Y lo que voy a hacer es subir este video a mi canal de YouTube de astrología o de cómo, el, el, un canal de cómo hacer o cómo tal, y le voy a poner exactamente el título. Astrología para principiantes, cómo leer tu carta de ventas. Eh, perdón, tu carta de nacimiento. Y una vez que lo hayas subido, le voy a poner en la descripción mi enlace. Le voy a poner, bueno, vamos a ver, el siguiente va a ser buscar un video de astrología. En tu caso, tú puedes buscar un video de lo que tú hayas elegido promover con ofertas. En mi caso, soy, que las ofertas, le voy a poner aquí. Mm, elegir la oferta en mi caso soy que es decir single opt-in eh, no me acuerdo lo que significa la i es el simple opt-in no necesitan confirmar el correo entonces ya tal, 250 buscar vídeo de astrología libre de derechos editar el vídeo editar el vídeo porque yo lo que suelo hacer, editar video, es duplicarlo o triplicarlo para que el video sea de tres minutos. Duplica editar video hasta tres minutos mínimo. ¿Vale? Y subirlo al canal de YouTube. Y una vez que lo haya subido, poner título más eh, buscado en YouTube. Con la herramienta. ¿Vale? Con esta vale con esa misma y en la descripción el enlace de la oferta y ya es todo simplemente le tienes que promover luego promover en redes sociales o si quieres hacerle publicidad de pago y esperar las ganancias en tu red de afiliados como ves no es difícil es relativamente sencillo hacer este tipo de videos y tienen montones de búsquedas. Y al tener montones de búsquedas es fácilmente que le posiciones. Porque fíjate, en el primer lugar está de hace seis meses, luego este está de hace 4 meses, 2 años, 6 años, 1 año, 1 año, 4 años. Y no se posicionan tan rápido. ¿eh? Entonces hay oportunidad. Este es Venus Astrology Puedes buscarlo también en español, no tiene por qué ser en inglés porque en español también hay por ejemplo en CPA Cash está la oferta de Ángela me parece que es para leer horóscopos está es para el público de la TAM y puedes promoverla también con este mismo sistema es decir poniendo ofertas de emails ofertas de suscripciones a través del email a tu canal de YouTube y te pagan un montón a ver hasta nueve es un decir, porque yo con la oferta de Kazamba, por ejemplo, eh, en un día me hice 300 dólares porque gané hice 3 tres, tres leads y fueron 300 dólares en un día. Pero bueno, no es lo común. Lo común es que sean ofertas más pequeñitas de 2 dólares, 3 dólares, hasta 9, 10 dólares. Puede ser perfectamente lograble y conseguible con esta este método que te acabo de, de decir. Recuerda, para hacerlo, vamos a recapitular para que no nos perdamos. Elegir una red para las ofertas, en mi caso fue Max Monty para el ejemplo. Elegir la oferta en Soy para que sea súper fácil, súper rápido, simplemente que vendan su correo y sin más, se acabó. En mi caso, para el ejemplo, hice astrología, pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser una tarjeta, puede ser eh, un sorteo de un iPhone, algo que sea Soy. Es decir, single opt-in para que solamente tenga que meter un correo sin necesidad de confirmarlo. vale En mi caso fue esta. Eh, 250 por correo electrónico acortar el enlace que te da la red el enlace acortado aquí está de ejemplo buscar el vídeo de astrología libre de derechos ya sea Pixabay, Pixabay o Pexels o hay más, eh, hay un montón ahí tienes montones de cosas editar tu vídeo para que dure mínimo 3 minutos lo subes al canal de Youtube lo voy a poner aquí para que sea más fácil subirlo al canal de Youtube Poner el título más buscado utilizando el IQ y en la descripción el enlace de la oferta. Luego lo tienes que promover en tus redes sociales o hacerle publicidad de pago. Y se acabó. Con eso ya puedes empezar a ganar unos dineritos muy rápido, muy fácil. Sin necesidad de gastar un solo centavo en absolutamente nada. Este sistema, este método es completamente gratuito. No tienes que invertir nada para tener hasta 9 dólares por email en tu canal de YouTube. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Espero que te haya sido útil. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides darle clic en me gusta. No olvides darle clic a la campanita para que siempre sepas cuando subo un nuevo vídeo para que tú puedas generar ingresos y tengas un mejor futuro. Puedas empezar a trabajar ya con unos ingresos adicionales para ti y para tu familia. Suscríbete también a mi lista privada porque es súper bueno que tengas herramientas útiles que te van a servir para maximizar tus ingresos en tu negocio online se despide de ti Betty Romerito recuerda que este año tiene que ser nuestro año, vamos a hacer dinero juntos, ¡vamos!